media tenemos un firme compromiso con la diversidad y con la igualdad y este compromiso se refleja en nuestra política de, de gestión de la discapacidad que se apoya en tres pilares fundamentales. El primero, apoyar la formación de las personas con discapacidad para lograr su incorporación al mundo laboral a través de la financiación de, de becas y también impulsando la contratación a través de la selección de, de procesos inclusivos que hacemos en nuestra compañía. El segundo pilar sería el de la sensibilización de la sociedad de cuál está, es la realidad de la discapacidad y lo hacemos a través de nuestras series y de nuestros programas eh, informativos. También formamos y sensibilizamos a nuestros empleados a través de acciones de, de voluntariado trabajando en distintos proyectos de personas con, con discapacidad. Y el tercer y último pilar sería el de garantizar el derecho a la información de todas las personas independientemente de cuál sea su capacidad auditiva o visual. En definitiva, acceder o facilitar el acceso de todos los contenidos. Desde hace cinco años estamos colaborando con ASPACE. Eh, dando voz y visibilizando toda su, su labor social y, lo, y nosotros les ayudamos a través de nuestros espacios de publicidad gratuitos donde emitimos pues, distintas campañas, principalmente tratamos que coincidan con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y también les acompañamos en distintos actos o a través de nuestros rostros de, de la cadena que les acompañan en días eh, clave como el Día de la Parálisis Cerebral.